estamos en línea con el licenciado Guillermo Autino él es el responsable del área de comunicación y relación con la comunidad de Det bien. Guillermo bienvenido Carlos lleva te saludamos cómo estás buen día Carlos lleva cómo están cómo andan muy bien Guillermo gracias por atendernos por darnos estos minutitos y queremos preguntarte a vos porque sabemos que el aumento eh, de consumo ¿no? mm. de, de energía eléctrica durante el verano es increíble eh, ¿Cómo se maneja eso desde la empresa? Porque, especialmente en las zonas turísticas, aumenta la demanda. Sí, en realidad aumenta en general en todo el norte, por una cuestión climática. Lógicamente hoy el, el impacto que tienen los, los aire acondicionados, principalmente es muy grande, porque el consumo de, de los aire acondicionados es muy importante, entonces en época de calor eh, se nota un incremento fuerte, digamos, en lo, que es, en lo que es el consumo, y bueno, lo lleva generalmente al sistema un poco a su extremo, ¿no? A, mm. a, a niveles muy altos, los días de mucho calor, sobre todo cuando se repiten días de calor. Con respecto a las, a las localidades turísticas, sabiendo que no solamente que aumenta el consumo por el consumo del habitante en sí, sino que tengamos en cuenta que se triplica la población. Mm, claro, Entonces, claro. eso hace que, que, que el consumo habitual durante el año se multiplique por dos o por tres, más allá del calor sino por el simple uso de, de casas de fin de semana o del de mayor consumo en la hotelería y por la temporada turística misma. Entonces lo que hacemos es reforzar la temporada de verano en las villas turísticas, pero también en el resto de la provincia, entendiendo que hay cuestiones climáticas y demás que complican a veces el funcionamiento del sistema y tenemos que estar más robustos, digamos, para poder responder rápidamente ante, ante ciertas contingencias. Claro, claro. Y bueno, nosotros aquí en, el, en la radio recibimos mensajes siempre de los oyentes eh, constantemente, eh, es más, uno de los temas siempre es ese de ¿Cómo vienen ustedes? ¿Cuáles son los reclamos que más reciben? A ver, eh, la verdad que sacando la sacando lo que fue de mediados de noviembre a, hasta mediados de diciembre, que, que hubo una serie de complicaciones con la ola de calor y las tormentas, eh, no hemos tenido mayores inconvenientes, más allá de los inconvenientes puntuales que se dan en verano, ¿no? Ajá. La quema de fusibles por ejemplo, que lógicamente por una cuestión de, de calor son protecciones de los de los aparatos que, que funcionan. La claro. función del fusil es cortar para no generar un daño mayor. Y son generalmente en, en, en lo que nosotros llamamos en, en baja, digamos que son domicilios particulares y demás, no hemos tenido mayores problemas con grandes cortes. La verdad es que la demanda si bien ha sido muy alta por esos 3, 4, 5, días seguidos, mientras más días seguidos haya de calor y no baje la temperatura de noche el sistema se va estresando porque arranca la mañana, cada mañana temprano ya arranca con temperatura elevada, pero no hemos tenido mayores inconvenientes, salvo cuestiones puntuales. Sí, por ejemplo, la tormenta de, de la semana pasada, con mucho viento, con carga, eléctrica, con carga eléctrica, la tormenta, entonces eso genera inconvenientes. Pero la verdad es que no hemos tenido mayores problemas desde mediados de diciembre hasta acá, incluyendo la fiesta, la noche de Navidad, Año Nuevo, prácticamente todo, toda la provincia contó con el servicio en su totalidad. Guillermo, dada estas es, sí. eh, fallas a veces que tienen por la temperatura, los fusibles Bien. y todo, eh, ¿se implementa desde EDET algún tipo de eh, guardia especial por el verano para resolver estos inconvenientes? A ver, lo que se hace es, eh, lo que nosotros llamamos en adelanto de inversiones, digamos, lo que se hace es adquirir todo el equipamiento hasta abril, eh, el equipamiento que sería hasta abril se lo adquiere con anticipación para no tener problemas en el recambio de justamente de fusiles, de subestaciones transformadoras, de transformadores, de cables, de columnas, postes, todo eso se adquiere con anticipación para dar una respuesta rápida ante contingencia en el verano, y obviamente se pone a disposición del, del sistema, el full del, del personal capacitado, ¿no? Sobre todo ante las contingencias para responder. Hay momentos donde tenemos más de 500 personas, operarios capacitados, trabajando, donde hay más de 150 vehículos de todo tipo eh, simultáneamente trabajando principalmente cuando hay una contingencia, como les decía, como por ejemplo la tormenta de la semana pasada, por darles claro. un ejemplo, eh, hay zonas que, a veces hasta de difícil acceso donde una tormenta te puede tirar abajo cuatro, cinco, seis postes eh, y eso lleva tres cuadrillas pesadas con camiones durante 12 14 horas de trabajo, digamos. Entonces eso por ahí no, por ahí no se ve, digamos, pero es nosotros tenemos como cliente a toda la provincia, no solamente la zona urbana, uh -huh. y muchas veces las tormentas generan problemas en las zonas rurales. Claro. Eh, y bueno, hay que estar preparado para eso, y por eso es que, que en esta época reforzamos mucho lo que es personal, maquinaria y demás. Mm. Guillermo, y además, bueno, la otra vez nosotros contábamos que habían detenido bueno, varias personas, Este, existe el robo de los transformadores, contanos un poco, Guillermo, cómo, cómo fue esto, eh, si es que tenés información con respecto a este tema del robo de transformadores. Sí, la verdad que el sistema es un sistema que tiene cierto nivel de exposición. Eh, ustedes lo ven al sistema, digamos, se ven las columnas, se ven los claro. cables, se ven los transformadores. Y lamentablemente un, es un, una tentación más para, para la gente que se dedica a eso. ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente son productos muy caros eh, y al cual en realidad quien lo, quien lo destruye le saca muy poco rédito económico porque le roban los componentes. Eh, que la verdad que tienen un valor ínfimo comparado con lo que cuesta el transformador en sí, el daño que genera, y no solamente el daño material, Ajá. sino que cada, cada robo de un transformador deja a, a una localidad o a barrios enteros durante horas sin servicio, eh, que es lo, lo, lo peor y lo, lo lamentable, digamos, que a veces la, el cliente ni siquiera se entera que, que el corte ha sido por el robo de un transformador. Eh, pero bueno, es, eh, es, es una cuestión más que hay que afrontar también dentro de la de la, de la exposición que tiene el sistema a factores externos, ¿no? Uh -huh. Sí, esto lo queríamos mencionar, porque la verdad que a mí me sorprendía, digo, porque mar, como lo marcas vos, mucha gente a veces tiene el corte de luz y no sabe qué pasó, lo único que quiere es que le repongan a luz y es responsable no. automáticamente la empresa, pero cuando sí. uno, uno se entera realmente qué pasa, y dice che, hubo robo de transformadores, Yo no puedo creer, hubo... sí, se robaron los transformadores, Digo, bueno, y son noticias que a veces pasan a un segundo o tercer plano porque el reclamo como que queda primero. Sí, a ver, es, eh, ante el corte de servicio es lógico que, que una persona se queje y se enoje. Uh -huh. Nadie quiere estar sin servicio, sobre todo hoy donde prácticamente el 90, el 100% de las cosas que hacemos depende de la energía eléctrica. Es, es la, la, nuestra vida diaria se ido volcando cada vez más, a la energía eléctrica, sí. absolutamente todo, la comunicación, eh, el funcionamiento de la casa, todo depende de la energía eléctrica. Entonces, es lógico que ante la falta de servicio la gente se más, ¿no? pero bueno, hay que entender que a veces hay situaciones por atrás uh -huh. que, que es difícil de explicar y difícil de dimensionar. Cuando yo les comentaba recién, por ejemplo, la caída de postes. Eh, pensemos físicamente lo que tiene que pasar para que uno re reponga postes. Hay que buscarlos, Al primero hay que identificar la zona de no ese problema, hay que buscarlos, hay que llevarlos a el lugar, que trabajen las máquinas, que recoloquen los postes, claro. que vuelvan a poner el cableado. Claro. Eso puede claro. llevar cuatro o cinco horas. Parece una locura que una persona esté cuatro o cinco horas sin luz uh -huh. o tres horas sin luz, pero es el tiempo físico mínimo que necesita una obra de ese tipo para poder restituir los servicio. Y lo, lo, lo complejo de este tipo de servicios es que uno sabe que en el verano va a haber tormentas claro. y uno sabe que va a haber contingencia. Lo que es imposible prever es cuándo y dónde. Eso se genera en el momento. Digamos, dónde se va a caer un poste eh, es algo que pasa en el momento. Ojalá uh -huh. nosotros pudiéramos saber dónde se va a generar el problema y, y para responder de la manera más rápida posible. Pero bueno, son situaciones de, de esta temporada de verano que, que la empresa está preparada para resolver lo más rápido posible dentro de su de su posibilidad de venta. Claro. claro, Guillermo, y ahí es donde está la vital importancia de esta inversión previa que vos mencionabas. Uh -huh. Tal cual. Tal cual, porque nos imaginemos por un, por un momento que nosotros no nos contemos con el material o con el personal capacitado para el verano. Esos tiempos de respuesta serían muchísimo mayores. Entonces, ante la rotura o el robo o cualquier problema que tenga un transformador, nosotros buscamos el depósito en materiales que ya tenemos adquiridos. Eh, todos los cables preensamblados, fusiles, transformadores, subestaciones transformadoras, postes, columnas, todo eso nosotros ya lo tenemos para el verano y de hecho... Para localidades turísticas o algunas zonas del interior, ya lo tenemos distribuido uh -huh. para que no haya que buscarlo necesariamente del depósito de acá de, de la capital. Bien, Bien claro, para por si no sería mucho más larga la, la espera. ¿no? Eso, Exactamente. Ese, ese, ese es todo un tema. Y ni hablar si te pasa algo en, en zona de montaña eh, y después te, te pasa en una zona urbana, ¿no? al, al mismo tiempo. Por suerte está distribuido ahí el tema. Sí, sí, claro. tal cual. Por eso también les decía que, que tenemos todo, todo el personal capacitado. Más de 500 personas sí. están todos siempre atentos en verano a, a, a cualquier circunstancia que surja para, para responder. Eh, tener 500 personas capacitadas para trabajar en distintas situaciones que tienen que ver con energía es en un trabajo muy complejo. Y hay trabajos donde hay que generar un, un corte para poder hacer el arreglo, por la claro. que se tiene que trabajar sin tensión. Digamos, hay todos procedimientos y protocolos para cada una de las tareas que se realizan. Entonces, para nosotros es muy importante afrontar el verano de esa manera y se trabaja durante mm. todo el año para que cuando llegue esta época estemos eh, lo más preparados posible, ¿no? Guillermo, mira, nosotros estamos en comunicación con toda la provincia todo todo el año. Eh, y esto que sí. marcas vos, esto de avisarle a los, a los vecinos que, que va a haber un corte en determinada zona, bueno, que, que está bueno esto de contar con vos para que la gente vaya sabiendo también lo que sucede a través del EB7, así que vamos a volver a molestarte o contar con nosotros para informar a la, a la comunidad lo que va sucediendo, ¿te parece? Sin ningún problema, Yo, dos, dos mensajes que son muy prácticos para, para, para nuestros clientes, para nuestros sí. usuarios. La, todas las tareas programadas, las tareas programadas, los cortes programados son por obra. Todas las tareas programadas se cargan en la página web. Bien. Hay un botón específico que dice tareas programadas y ahí figuran la zona, los horarios y un mensaje breve explicando cuál es la, la obra o la regla que se va a hacer en el lugar. Eh, no tenemos la costumbre o la gimnasia de, uh -huh. de buscar ahí. Pero es importante verlo de vez en cuando, o cuando se genera una, un, una interrupción de servicio en mi zona, uh -huh. tratar de ver si no se trata de un corte programado. Bien. Y el otro mensajito importante, aquellos que tengan la posibilidad, eh, debe ha generado un montón de canales de comunicación, incluso para hacer trámites comerciales y demás, pero principalmente ante la interrupción de un servicio, hay un botón en la página web que dice «Estoy sin servicio». Lo único que se necesita es hacer clic ahí, poner el número de servicio, este reclamo entra directamente a la guardia, instantáneamente. ¿Por qué lo decimos? Porque es importante descongestionar el número de teléfono uh -huh. para que lo utilice la gente que realmente no tiene acceso a Internet. Bien. Entonces una persona de, de zonas rurales que por ahí no tiene conectividad o que a llamar por no teléfono, tiene datos o claro. lo que fuera, le liberamos el 0810 uh -huh. para que esa persona nos pueda informar en corte. Entonces, todo aquello que tiene la posibilidad de utilizar eh, las plataformas digitales y demás, es simplemente un mensajito ahí en ese botón, que se llama Estoy sin servicio, eso entra directo a la guardia y se toma el, el reclamo exactamente igual que si hicieran una llamada por teléfono. Eh, para nosotros es importante que se conozca eso. Bien, es muy fácil, digo, porque además ingresan, ponen el número de servicio, un número de celular, eh, y, ahí, y ahí entra automáticamente este mensaje. Exactamente. Eh, es, es muy es muy fácil, y, digo, ¿eh? para la gente que nos está lo escuchando. lo más importante, eh, como te decía, es que... Besamos para aquellos que no tienen esa posibilidad, eh, que tengan la, la, más liberada la línea de 0810, que no se sature Entonces, esa persona que no tiene la posibilidad de, de tener acceso a Internet, también se puede comunicar con nosotros para, para avisarnos, que tiene un Bien. problema, que es claro. fundamental. Guillermo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu paso por LV7 Radio Tucumán. Cuando guste a disposición siempre. ¿Mm? Gracias. Muchísimas gracias. Eh, gracias paso... a ustedes.